Hermoso conjunto para niña, de falda y blusita con vuelos en la manga, muy fácil de confeccionar. Aquí se muestra el patrón con sus medidas. Ya previamente cortada la tela, aquí se muestra la franelita, la manga y el vuelo. Son dos vuelos de 55 y 34 centímetros. La tela va doble, con sus medidas se muestra en el patrón. Son dos rectángulos de 55 por 34 y los tiros. Ya previamente cortada la tela, blanca, elástica, estiro bastante. Ahora vamos a coser la parte de arriba esta parte pasamos costura lista la costura ahora vamos a colocarle un refuerzo al cuello buscamos una tira cortada al sesgo Pasamos costura y volteamos para hacer un bie alrededor del cuello. Así nos queda de hermoso. Pasamos costura una vez, volteamos y así nos queda. Ahora vamos a colocar el vuelo de la mano. Las medidas están en el patrón, hacemos una pequeña curva. Están las dos pasamos a verlo en todo el orilla Lista, así nos queda. Con verlo pasamos costura recta y luego arruchamos. Y la colocamos de esta manera hacia adentro y pasamos costura igual de este lado. Ya le pasamos costura a ambos lados. Ahora vamos a colocar la manga. este es el vuelo que nos queda en el, en el hombro ahora vamos a colocar la manga y la colocamos de esta manera desde esta esquina vamos cosiendo y ir colocando y estirando hasta que llegue a la otra esquina y pasamos costura igual de este lado de una esquina hasta el otro ya listo pasamos costura nos queda así ahora volteamos y pasamos costura a los laterales en esta parte y en esta ya lista la visita ya está completamente lista solo le vamos a colocar mmm, doblez en la parte de abajo y en la manga así nos queda de preciosa esta lucita para tu niña muy fácil de realizar pero que les guste y lo puedan realizar también se la vamos a combinar con una falda si quieres ver cómo se confecciona la falda también te lo tenemos vamos a aprender a hacer esta falda aquí se muestra el precioso conjunto como va a quedar o cómo quedó La falda, cortamos un rectángulo. Pasamos costura con moverlo a los lados y en la parte de abajo, del ruedo y en el de arriba. Lista, así lo tenemos, pasamos costura y planchamos, doblamos. En esta parte le vamos a colocar un elástico de un centímetro y le damos 44. Pasamos costura y luego la colocamos en esta parte, dejando un centímetro en la parte de arriba, 2 centímetros y pasamos costura todo de alrededor y luego colocamos el elástico y volvemos a esa costura y así nos queda muy fácil precioso con un bolito en la parte de arriba de la elástica en esta parte vamos a colocar los tirantes aquí tenemos los tirantes vamos a doblar y a coser de esta manera doblamos vamos a y pasamos por costura igual este doblamos este pasamos hacemos este cosquillas listo así quedan los tirantes Colocamos alfileres para ir marcando ¿no? cómo lo no va a quedar cruzado. Vamos a hacer una pequeña inclinación. Aquí le vamos a colocar el botón. El lo y el botón. Y así nos queda de precioso. Muy fácil de confeccionar esta hermosa falda. En la parte de abajo le vamos a hacer un ruedito. Espero que les guste este hermoso proyecto y lo puedan realizar también. Muy fácil de realizar. Pasamos un doble de su costura. Listo. Espero que les guste.